Esa es la que está implicada en el escándalo este nuevo de narcotráfico y que me va a ocupar el comentario de algo que yo he venido diciendo durante todo este tiempo y que no es nuevo en este país. La candidata diputada Rosa Amalia Pilate López, vinculada por la Fiscalía de La Vega con el lavado de activos, es una odontóloga de profesión y que se autodenomina como una persona involucrada en labores sociales, culturales y religiosas junto a su familia. pero la mañana de hoy, lunes, la Fiscalía de La Vega llenó su casa, desmanteló supuestamente una presunta red de tráfico de éxtasis. Está vinculada a Rosa a Amalia Pilarte López y acusando también están a su esposo Miguel López de ser la cabecilla de esa banda. El eslogan de ella eh, rezaba. Convencida del cambio que necesita el país. Hoy me pongo a disposición de la justicia y me presento. Tú si no te pusiste a la disposición, mi querida. Te fueron a buscar. En los videos que se han publicado en las redes sociales, y estaba realizando su campaña política a favor del PRM. Su hijo, que es regidor, está involucrado también, y su esposo. Ella participó incluso el domingo, en una celebración eucarística en la iglesia Rosa Mística, Rincón La Vega. El comunicado del Ministerio Público no especifica su arresto. Hasta el momento han sido arrestados Miguel López, José Miguel López Pilarte, Miguel Anturo López Pilarte, José Antonio Román y Ma Aura María Pilarte, la hermana de ella, de Rosa Serán sometidos a la justicia en las próximas horas y se va a solicitar a la Oficina Judicial del Servicio de Atención Permanente de La Vega la imposición de medidas de coerción correspondientes. Con relación a la imputada, la que ustedes están viendo ahí en pantalla, Rosamalia Pirate López, esposa de Miguel López, se ha establecido que durante las pesquisas que realizaron las autoridades, cabezadas por el Ministerio Público y la DNCD, sus actividades financieras tienen una transacción exagerada y se dice que han movido 2.593 millones de pesos, o oh, fresco me Jesucristo, del narcotráfico con una red de lavado de activos, dice esta acusación, que durante las pesquisas se investigó a Miguel López y a su esposa, la candidata Rosa Amalia Pilar de López que estaban utilizando como testaferro a su empleado José Antonio Román para ocultar los valores realizando depósitos a su favor y en diversas empresas ¿ustedes saben por cuánto? por 3 mil millones de pesos y que estaban utilizando a familiares de ellos y cercanos para ocultar bienes, propiedades y dentro de eso está un hijo de ellos, José Miguel López y Miguel Arturo López, los hijos y su cuñada Ana María Pilar y su esposo Manuel Antonio Ainoa, o Fresco. El esposo de Pilarte López, de 50 años, está vinculado como cabecilla a una de las más importantes redes de lavado de activos, producto del narcotráfico en la historia del país que presuntamente realizó movilizaciones económicas por 7 mil millones de pesos en los últimos años. Incautaron en propiedad de ellos también una alta gama de dos helicópteros, dinero en efectivo y múltiples vehículos de lujo. Y la preguntita mía es, y no lo sabían las autoridades, ¿qué tiempo tiene esa banda operando, esa red, como ellos le llaman? En ese mismo operativo el regidor del Partido Revolucionario Moderno por la Vega, José Miguel López Pilarte hijo de esta que acabo de mencionar de la candidata a diputada por esa organización política en la Vega Amalia Pilarte que también está dentro de esta red que se le acusa de lavado activo del narcotráfico y ya puede venir aquí señor director fue apresado hoy por el Ministerio Público Conjuntamente con su padre Miguel Arturo López de 50 años. Además detuvieron a José Antonio Román y a la María Pilarte. Que van a ser sometidos también. Por la ley 5088 sobre sustancia la de sustancias controladas, La ley 155 y 17 sobre lavado de activos. Bienes ilícitos y financiamiento del terrorismo. En el código tributario por evasión de impuestos. Además de activos y financiamiento del terrorismo. Bueno. Si yo lo que me pregunto es lo siguiente, y ahí va mi brevísimo comentario. ¿Qué tiempo tiene el narcotráfico que ha enquistado sus redes y como un pulpo sus tentáculos en la historia política de los partidarios de la República Dominicana? ¿A cuántos partidos ha afectado? Yo hice un breve historial hace poco y mucha gente aquí se puso bravita. Yo dije, cuando dijeron en el 2014, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que República Dominicana era un narcoestado y que cuando la periodista aquella le pregunta a Danilo, ¿no es escándalo de corrupción y narcotráfico? ¿Cuál es el escándalo de corrupción? Dígame usted uno. Incluso estando a la voz en ese momento, el escándalo bárbaro de Odebrecht, en el que muchos funcionarios, senadores, de su gobierno y del PRM y del PRD implicado en ese entramado de pagos de soborno sobre los 95 millones de dólares. Y ahí no ha pasado nada. Y la pregunta sería, ¿qué tiempo tiene el narcotráfico financiando los partidos políticos, las campañas presidenciales, senatoriales, de diputados y regidores, síndicos en el país. ¿A cuántos ha afectado? Yo creo que por un lado es importante la campaña, porque si no hubiese sido por la campaña, esto no sale a flote y no se preocupan por investigar esto. Pero miren ustedes la exposición que hizo de hoy mismo y que está circulando por todas las redes de Domínguez Brito cuando fue procurador y que sometió a Félix Bautista que Félix Bautista después se subió a la silla del magistrado le sacó la lengua y se burló de él. Y que salió de ahí fortalecido porque de ahí salió el senador reelecto que está dentro de su PLD y salió inocente. O sea que fueron pudas babosadas las acusaciones de Domínguez Brito. En ese momento Domínguez Brito dijo que había hecho una investigación de 10 grandes narcotraficantes. Y que dentro de esos nombres estaba César Emilio Peralta. Y que a él le presentaron obstáculos en el equipo de investigación queriendo decir que lo pararon de su propio gobierno, siendo el Procurador General de la República, estableció eso. ¿Y quién te paró, Domínguez Brito? ¿Y por qué tú lo dices ahora? Y lo revelas, ya que no pudiste ser candidato a la presidencia, y que te cerraron las puertas dentro de tu propio partido para poner a Gonzalo. ¿Por qué ahora? Eso es lo bueno de la campaña. Entonces, cuando el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, que es senador por Puerto Plata, dice por qué ahora... Porque ahora está en campaña, hay que vincularla al, al PRM, al narcotráfico. Pero en la historiografía de la partidocracia y el folclor carnavalesco de las elecciones, salen siempre las campañas sucias. Y aquí, desde el postrujillismo, exceptuando a vos, que yo sepa, y a don Antonio, su gobierno siete temecino y cuando él se suicida, el narcotráfico ha estado presente en el financiamiento, el desarrollo de las grandes obras, de los grandes empolios comerciales en República Dominicana, que lavan y encubren. Porque si aquí se llegó a establecer que República Dominicana era un paraíso fiscal para el narcotráfico. Y a cada rato agarraban uno. ¿O acaso olvidamos en el gobierno de Balaguer cuando pidieron extradición a Franklin Franco y dos hijas de él Balaguer lo negó y no lo entregó nunca y dos hijas de él estuvieron y están en la palestra pública han sonado nuevamente una de ellas con un personaje famoso y otra de ella en el gobierno. Decían que Florian Félix cuando estaba joven le estaba pegando los afiches a una figura inmaculada de la política dominicana. Y si nosotros no podemos haber Jacobo Más Luta se salvó porque nada más duró 40 días y fue de manera interina la presidencia ocupada por él. ¿A quién le andaba Ernesto Crino Paulino cobrando un dinero ahí? ¿De quién andan unos audios rodando de César Emilio Peralta por ahí? Sería importante que se investigara eso. ¿Quién protegió durante 14 años la red de Figueroa Agosto? Que hizo un acuerdo, se fue para Puerto Rico y está tranquilo allá, hasta lo soltaron. Va un sistema de protección de testigos. En esto, quirino Paulino, su cédula, dice comerciante, anda tranquilo. ¿Quién permitió que se desapareciera Quirinito? Son preguntas que yo hago sueltas así. Y esas son preguntas que no se van a responder porque no son temas de campaña. Pero aquí los narcotraficantes han estado financiando, metidos, y ahora están directos porque están participando directamente en los procesos electorales, llevando al Congreso. Y a partir de ahora tendremos nosotros, sea cual sea el Congreso, uno de los congresos más sucios que ha tenido la historia política dominicana. Porque los que salgan electos, una inmensa mayoría de ellos está involucrado en una campaña que tiene que ver con graves y grandes escándalos de narcotráfico. Sin excepción, porque han bailado todos ahí. Hoy que algunos se quieren pintar como inmaculados. Lo que quiere decir que República Dominicana, sin importar quién salga, ya sea que se queden los que están porque quieren seguir bailando o que vengan aquellos que dicen que se van, el país seguirá secuestrado en medio de la narcopolítica, la mafia y el anillo palaciego que cada cuatro años llega para acabar con los pocos de república que tenemos y que nuestro país siga cada vez camino hacia su autodestrucción, producto de un narcoestado que crece a la vista de todos y del que se benefician todos en este país. Y pongo solamente el último escándalo. Hasta que por error, porque nunca iban a descubrir esa. Esa figura. Si no es por el famoso lío de faldas aquel. En el que se vio envuelto. Una figura querida de nuestro deporte del béisbol, de las grandes ligas, e intentan matar a Big Papi, que hasta la fecha no se sabe qué pasó ahí. ¿Quién fue el autor intelectual de eso? Si no es por coincidencia, y yo sé que en estos momentos Carlos Rubio Martínez debe estar lamentando haber revelado todos esos datos porque tuvo que irse del país y aquellos que han denunciado la corrupción lo han matado en este país. Ya sea por narcotráfico, por corrupción estatal o por lo que sea. Los que han estado en contra del mal, pregúntenle a Orlando Martínez. ¿Quién lo mandó a matar? ¡No hay quien defienda a mi gobierno! Y le fueron a dar un susto y lo mataron. A mí, la vejas boom. A Narciso, Narciso González, a Julio Ramírez. Los ejemplos son interminables. ¿Ustedes recuerdan aquel director de programas radiales, de una emisora y un locutor que lo mataron en plena cabina? Este país tiene serios problemas con eso. Y en medio de todo eso sigue el pueblo ignorante atrapado en lo que este país se va destruyendo cada vez más. Y cada vez más lo peor nos representa. Lo más sucio, perverso y bajo de esta sociedad nos representa por eso estamos tan mal como sociedad y no avanzamos porque todos los que llegan, llegan a robar yo le pregunto a ustedes a partir del 2020 se va a inaugurar en República Dominicana una cuádruple era el narcoestado los narcoayuntamientos, los narcosenadores y los narcodiputados. Sálvese quien pueda. Vamos a una pausa. Adelante, señor director.